Flutter, un framework especializado en la experiencia de usuario para la creación de aplicaciones en la web, escritorio, iOS e incluso Android. En su núcleo, Flutter combina un motor gráfico de alto rendimiento con el lenguaje de programación Dart. En desarrollo, Dart proporciona No Safety y Hot Reload con estado para ayudar a crear aplicaciones confiables muy rápidamente. En producción, Dart compila código de máquina nativo, lo que significa que todos tus gráficos se mostrarán maravillosamente en cualquier plataforma. Ahora vamos a crear una aplicación pequeña para ver cómo es Flutter. Primero vamos a instalar Flutter y luego vamos a ejecutar Flutter Create para crear un proyecto nuevo. Ahora abriremos el archivo principal de Dart llamado main.dart. Aquí es donde crearemos nuestra aplicación. La interfaz de usuario se presenta como un árbol de widgets y Flutter nos proporciona cientos de widgets preconstruidos para manejar desde simples textos hasta animaciones y mucho más. Puedes construir tu propio widget extendiendo la clase stateless widget. Luego podremos definir cómo es este widget se ve modificando su método build. ¿Pero qué es un widget? Es importante entender que todo en Flutter es un widget. Este método devuelve un widget y sus hijos devuelven widgets y sus hijos devolverán widgets, dándonos así una estructura de interfaz declarativa expresiva y siempre que los datos de entrada de estos widgets cambien, Flutter lo que hará será reconstruir la interfaz llamando al método de compilación de todos los widgets en el árbol. Los widgets sin estado se llaman inmutables y no tienen datos internos. Veremos más sobre los widgets interactivos o Stateful Widgets en un próximo video. Otra característica muy importante de Flutter es el Hold Reload o Recarga rápida. Haremos un cambio sencillo en esta aplicación, como cambiar el color de este botón. Podemos ver cómo el cambio no se muestra al guardar el archivo, pero si nos vamos al terminal y utilizamos la tecla R, a Flutter le tomará solo unos milisegundos para a una nueva versión de nuestra aplicación y mostrarla preservando el estado de la misma. Si deseas aprender más sobre Flutter y otras tecnologías, asegúrate de suscribirte. Estaré publicando pequeños videos de Flutter que te ayudarán a aprender desde cero y crear tus propias aplicaciones.